Woo! <laughs> Saji, Saji, despierta, olvidamos poner nuestras medias. así si hay algo que pueda detener a Santa cuando trate de bajar por la chimenea es el olor de tu asquerosa media colgada. Mira lo que hiciste, has matado a Santa Claus, no soporto el olor de tu media. No creo, debemos revivirlo. Significa que ustedes manejarán el trineo. Mm. Esa es la bolsa de los regalos, recojanla y llévenla a ese trineo. Recojanlos. Tres horas después. <risa> Vamos, tenemos muchos regalos que entregar. Ahora baja para ahí y yo te arrojaré la bolsa. Mejor baja tú. Oye, no discutas conmigo, no querrá tener líos con ese horrendo duende o sí, obedece enseguida. Levántate Torpe tenemos trabajo que hacer. <risa> Y veo nuestra casa desde aquí Oye duende, ¿no te parece que ya es hora de aterrizar? ¡Ay, Dios! ¡Nos salgo! ¡A ver sí a la chimenea! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh, ho, ho! ¡Salta! ¿Estás bien? ¡Claro que sí! ¿Qué pasó? ¡Estos dos payasos nos acompañaron e hicieron el trabajo! ¿Ah, sí? ¡Ellos merecen un regalo especial! ¡Ho, ¡Oh, oh, ho, oh, oh! ho, ho! ¡Esto es para ustedes, amigos! ¡Gracias por salvar la Navidad! ¡Vamos, tenemos a abrirlos, apuesto que nos hayan dado unos mejores después de que salvamos la Navidad, él mismo lo dijo. Vaya qué bonita, feliz Navidad, Sagi. Sí, sí, sí, feliz Navidad así en que quiero.